¡Da al 100! Hola, ¿qué tal? Nuestra querida audiencia, bienvenidos a un nuevo video de Al 100 El día de hoy estamos muy contentos porque estamos celebrando mil seguidores en Instagram. Gracias a todos los que nos empezaron a seguir y que ven nuestros videos. Con motivo de esto, vamos a hacer un reto muy especial. Bueno, el reto del día de hoy consiste en hacer preguntas randoms. Si los participantes contestan, nos tocará un castigo a nosotros como producción de Al 100 Y si ellos no contestan, les tocará un pastelazo a ellos. Así que, atentos. ¡Comenzamos! Bueno, empezamos con los primeros participantes Estamos con... Naomi Naomi Rafa Rafa, ok Tengo aquí unas preguntas Voy a hacérsela a uno de ustedes nada más Porque están un poquito largas Así que Rafa, si escoge un papelito Si lo puedes leer ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que últimamente...? <risa> <risa> es, que la, es que no se entiende Dice, ¿qué es lo que últimamente te ha estado...? <risa> <risa> Dice, ¿qué es lo que últimamente te ha estado gastando emocionalmente? Pues yo creo que la escuela, y ahora que estamos pasando una semana de exámenes, eh, eso me está bastante, eh, desgastando bastante más. Eh. ¿Qué podrías hacer para no sentirte tan drenado emocionalmente? Eh, no sé, despejar un poco, eh, salir a correr, ir a jugar, no sé, hacer algo productivo. Muy bien, sí, son muy buenas opciones. Entonces, como ganaste, tú puedes elegir embarrarme o alguien que te rodea <risa> con este, un pastelazo. Qué lindo, dale, no. dale. Wow, excelente! Ahora nos encontramos aquí con Alondra. Alondra, cómo estás. Es la segunda vez que te grabamos y que sales en nuestro programa. La verdad, nos da mucho gusto poder estar aquí contigo, grabarte. Nos gusta mucho grabarte. ¿Cómo estás hoy? Gracias a Dios, bien. Aunque ahorita estoy con la línea de investigación y pues... Vamos a desestresarte un poquito. Quiero que saques uno de estos papelitos, ¿ok? A ver, ábrelo. Queremos ver qué dice ese papelito. ¿Cómo dice? ¿Cómo describirías la felicidad? Bueno, para mí la felicidad no son solo sentimientos, sino son momentos, emociones y pues cosas que haces que te gustan o que ves que las personas lo disfrutan son cosas pues que tú quieres como que también ser diferente y mejorar por ti mismo Yo, yo diría que eso también es parte de la felicidad Bueno y alguien respondió, pues bueno no, no, no. Pero bueno, no en los ojos. Ahora estamos aquí con Yarib. Yarib y Devani. Muy bien. Tenemos unas preguntas, entonces le voy a pedir, tú le vas a responder, entonces le voy a pedir a Devani que saque un papelito para ver cuál es la pregunta que tienes que responder. Dice. ¿Qué es lo que te está dando energía últimamente? Eh, mi familia, ¿Sí? mi novia y los deportes. Ok, muy bien, excelente. ¿Ya te puedo embarrar? No, no. A ver, pausa. <risa> <risa> ¿Esto es? Bueno. Digo, okay. esto es si tú dices al cine. Esto es. Al <risa> cine. Oh, ¿Dónde está? Y bueno, el día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que con Miguel Pichal, el hermano de nuestro editor. Necesito que saques un papelito, Miguel. Y que lo abras y que leas lo que dice ahí. Dice, ¿qué es lo que necesitas ahorita más que nada? Si tú decides responderme esta respuesta... No, ¿cómo? Si tú decides responderme esta pregunta Puedes aplicarme un castigo a mí Pero si tú no la respondes Yo te voy a aplicar un castigo Pues hoy fue el último día de exámenes Así que creo que un día libre Donde sin tareas y solo estar con los amigos Sería muy bueno para liberar todo lo que pasó en esta semana Ok, muy bien Ya que respondiste eh, Vas a tener que embarrarme un pastelazo a mí en la cara Ok Esto es Al cielo bueno, ahora estamos aquí con Sergio Judith. Ok, tenemos una pregunta para uno de ustedes Tengo unos papelitos, te voy a pedir que saques uno Y la pregunta que te salga ahí, puedes decidir responderla Y yo voy a tener un castigo O no la respondes y tú vas a tener un castigo Necesito ayuda, ¿Con? ¿Decides no responder? No. Entonces, tu castigo va a ser que vas a recibir un pastelazo de parte nuestra. ¿Decides responder? <risa> ok, entonces aquí ya tenemos su castigo y tu compañera nos va a hacer el favor de hacer Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como al-100-um y umtv.mx Esperamos que les haya gustado este capítulo. ¡Adiós! Esto es al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Esto fue ¡Al 100!